Mami, me puedo instalar Roblox. O oh, hija, estás muy pequeña, solo tienes 10 años, no sabes el peligro que corres. Oh, mami. Mami, ya tengo 16 años, me puedo instalar Roblox. Claro, hija, me avisas para comprarte Robux. Gracias, mami. Qué bonito avatar, iré a... Buscar amigos en Brocaven, veo que está de moda. Jajajaja. Ja, ja, ja. Hola chicos. Haz una nube. Amor tranquila, es tu primer día en Roblox, ¿no? Sí, es mi primer día. Y que ella es pobre no tiene Robux. Eso que tiene que ver, perdón, ¿cómo te llamas? Me llamo Carolina y tengo 16 años. Yo me llamo Carlos y tengo 17 años. Yo me llamo Stephanie y tengo 17 años. ¿Qué tal si mostramos nuestras caras? No. ¿Por qué no, amor? Porque estoy despeinada y me da vergüenza. ¿Y eso qué tiene que ver yo también y tengo muchas ganas de mostrar mi cara? Sí, pero aparte estoy en pijama. No te preocupes, amor de seguro estarás linda.